¡Hola, chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un plato con Mario Rabbit. Estamos aquí decidiendo y, y lo lógico es que he fallado el del centro, que después tenía que ir a la izquierda y he ido a la derecha porque era más difícil. Lo suyo es que vaya a la izquierda. Pero bueno, no es lo que más me interesa, pero creo que es lo que, lo que voy a hacer. Pero bueno, cosas que pasan. Vale, ojos de oscuridad. Ojos de oscuridad. Igual me interesa aquí... Joder, ¿cuatro enemigos aquí para recibirme? ¿Cuatro enemigos aquí para recibirme? ¡Qué santa mierda! Con ojos de oscuridad me interesan los saltos de Rabbit Luigi. Entonces... Me interesaría la distancia de esto y que saltase más. Pero hasta que no coja esto... Vamos a recuperar de aquí estos tres... Cogemos esto y... Necesito tres. De aquí recupero uno y de aquí recupero dos. Hombre. Vamos a hacerlo. ¿Qué queréis que os diga? Me interesa objetivos encadenados. Si son cuatro mejor que si son dos. ¿Qué queréis que os diga? Hombre, el daño crítico... Si le quito el punto de vida... Mmm, puede ser... Ah, que solo necesito uno. Nada, dale. Porque para esto necesito otros tres. Sería uno de aquí más uno de aquí. No. Y otro de aquí. Hombre, pues... Vamos a hacerlo. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a hacerlo. Porque nos interesa. No os voy a engañar, que en este caso nos interesa. Eh, vamos a la rabiz. Al alcance de arma, me puede interesar. ¿Cuánto necesito? Necesito uno. Recuperamos uno, se lo ponemos aquí. Necesito uno y aquí me dan uno. Pues... Igual, igual, ¿eh? No, vamos a quitar lo de hastío, que es uno. Se lo damos alcance de arma aquí. Y ya está. Eh, pero si me quedan dos. Entonces esto... Ah, claro, que tenía dos yo. <ríe> He empezado a quitar y tenía yo ahí tal. Y le doy el alcance de hastío. O le doy vida. Vamos a darle... Alcance de hastío. Venga. Vamos con Edge. Edge. ¿Esto qué? El aumento de impacto me puede interesar. Y el alcance de arma ya ni te cuento. El alcance de arma creo que voy a darle. Estos son dos. Estos son tres. Y no tengo así nada más por recuperar. El alcance de arma me interesa... Aquí lo de con 2,1 de área, pues ojito, ¿eh? puede ser interesante. Va, vamos a dejarlo así. Los sparks estaban bien, si no recuerdo mal, efectivamente. De hecho este, vamos a darle. No me suele gustar así que caigan los que caen del cielo y tal, no me suele gustar. Pero bueno, no perdemos nada. Vamos para allá. Vamos para allá, a ver si nos sale correcto. Allá vamos. Como tenemos aquí cuatro, bien reunidos, vamos a darle tal que aquí. Ay, al de arriba no le damos, porque no estamos en, en la misma planta. No he caído en eso. Uf, y hay un barrilcito ahí. Si activo esto... Ojito si activo esto, ¿eh? Ojito, si activo esto... Buah, la explosión me va a hacer daño. Ojito, ojito. Este se puede quedar aquí protegidito. Y aún tengo salto, ¿eh? Vamos a poner... Porque tengo acelerón con este. Lo pongo aquí. Y con el rabbit salto. Y me quedo aquí, les puedo de hacer acelerón doble. Un acelerón doble. Pero vamos. Pero vamos, vamos, vamos. Que nos. Que nos tiramos todos aquí de, de los pelos. De lo bien que me ha salido esto, eh. Vamos a activar esto y mato ya a los dos de la izquierda, eh. Buah, ahora con esta sí que a los de allá sí que no les voy a dar. ¿Me he dejado a uno de vida a mi rabbit? ¿Me lo estás diciendo completamente en serio? A ver... Punto... Siguiente... ¿Estoy a ver cuándo la cago más? ¿O a qué estoy jugando? ¡Venga ya! Venga ya, que no puedo... Venga ya, que no puedo cagarla más. Vamos a hacer que esta salte... Y de acelerón. Esta que de acelerón. Pero vamos. Solo puedo hacer hastío... Con este ya nada. Vamos a hacer hastío... Este no le mato. Y... Ya está. Porque creo que no me interesa nada más. Vamos a hacer hastío que no nos puedan atacar. Y listo, ¿no? Voy a pasar de hacer nada con este. Uy, que le he liado. Que tengo que... Te veo. Tengo que matar esto. Pero no con este. William. Con este ni de broma. por ejemplo que santa mala suerte, ¿no? A ver, con Edge... Mativo esto. Y acelerón y fuera. Tengo que saltar con este. Con esta tengo acelerón. Tengo que tener mucho cuidado ahora mismo, eh. Buah, es que fijaros que salvajada, eh. Fijaros, si hice bien la distribución de puntos de habilidad: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del tirón. Para que critiquemos después lo que hacemos los otros ¡Uf! Y con este aún puedo saltar eh ¡Venga! Y con este todavía puedo saltar Que es... Pero vamos, pero vamos, pero vamos Es que... Vaya sacadita, chaval y con esta Me voy a quedar Tal que aquí Mato a este Que al final se me olvida Y la lío Y ya está Desde aquí le doy, desde aquí le doy, eh, disparando ahí botoncitos, a ver, lo suyo es bajar con este. que con este llego a darle no le doy al de abajo, tío no le doy al de abajo pero vamos a activar esto, esto seguro Activamos el agotamiento. Me voy a curar. Es que prefiero curarme que atacar. Es que podía ver Es que ya no tengo ataque, pero podía largar para allá a... A Rabbid Luigi. Y no gastar la curación A ver Y no me quedan más, ¿no? La dejo ahí muy vendida En verdad, Edge Esta no se puede mover Y este se va a quedar así Aunque me congeles a este es que quita 500 y pico Ah, no Y se recupera Que no salga otro de estos, ¿no? Uno de quemar Bueno, ya está No, no está Me lo van a matar 30 y... Vale, ya está. ¡Fua! He temido, ¿eh? Por no terminar haciéndolo, ¿eh? Lo he temido, pero como... ¡Qué gozada los saltos, eh! ¡Qué gozada los saltos! Tener seis saltos es que... Te da un potencial ahí... Bestial. Tengo que jugármela todo el rato con este... Porque en el otro lado no hay nada... Donde la rabbit no hay nada. Mira, hay ahí detrás. Mira, me salen otros nueve aquí. Están abajo. Perdemos aquí un par de segunditos bajando. Pero bueno, no está mal. 101. Tenemos en total. Bueno, no es lo mejor. Pero no está mal. No está mal. La verdad es que la elección de los puntos de habilidad con ese disparo que de repente me quita 6 el rabiz eh, Luigi es una gozada. Es una gozada. Vamos a coger esto. Eh. Aquí solo puedo uno, así que nada más. Y aquí nos tocaría el centro. Nos tocaría el centro. ¿Qué, ¿Qué Spark? ¿Qué hace este Spark? Anda, todos los atacantes de armas. Ta, ta, ta. Hombre. ¡Oh! Me compensaría el de la izquierda, pero vamos, tres cofres de curación. Y un Spark. Es que. ojito, eh. Ojito. Y el de la derecha, pues bueno, eh, tiene tres puntos de habilidad, pero sin más la curación del 30% pecunde. Iremos por el centro pero eso ya cuando lo grabe espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido os haya entretenido, hayáis sufrido igual que yo y estéis orgullosos de la superelección de los puntos de habilidad y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos seamos a vuestros enemigos, espero veros pronto en el siguiente vídeo, no me falléis